Bueno, Bienvenidos amigos eh, de Mr. Roboto Estamos en esta revisión de lo que es el reto RoboSketch y el reto Disdrill eh, Es una revisión de lo que pasó ahorita en RoboJam Bolivia Vamos a ver eh, un poquito los videos de esta categoría Pero antes de hablar de los videos de esta categoría tenemos que decir algo Y es que en la categoría pasó algo muy muy muy particular Especialmente en RoboSketch ya lo vamos a explicar en este momento, entonces vamos a, a pasar acá para poderlo explicar. En Road sketch en esta categoría, eh, fue una categoría que fue declarada desierta, por lo tanto no vamos a mirar los retos, porque Vamos a explicar el por qué. Los retos que fueron entregados dentro del tiempo, recordemos que tiene 90 minutos, eh, no correspondían al reto que tenían que hacer. Y los que correspondían más o menos al reto fueron enviados fuera del tiempo. Y varios fueron... hubo uno que fue reto inválido, ¿no? Y otros que no entregaron simplemente. Entonces, desafortunadamente la categoría fue declarada desierta. Ese fue, digamos, que una sorpresa un poco para, para, eh, para nosotros, porque pensamos que era un reto realizable, pero aparentemente pues eh, tuvieron su dificultad ¿no? entonces eh, así quedó la categoría en este momento nos vamos a disponer más bien a mostrar lo que es la categoría Disdrill. Eh, y en Disdrill vamos a empezar por mostrar el tercer lugar el tercer lugar se lo lleva spacers junior de en la ciudad de León, Guanajuato En México Vamos a ver Spaces Junior qué fue lo que hizo aquí en este En su reto Buenos días Nuestro nombre Vamos a poner ¿no? aquí el, el audio Nuestro robot se llama eh, bueno. eh, Este es nuestro programa aquí está, eh, está un programa. poco extenso este bloque lo pusimos nada más para tener espacio para mover la pantalla. Ahí tenemos nuestro programa principal. Ahí están nuestros bloques que nosotros armamos anteriormente. Ahí están los bloques hechos. Ahí. Al principio establecimos velocidad y que se mueva a 700 milímetros hacia el. Es muy interesante ah, bueno, cómo este equipo es tiene unos bloques personalizados y luego pone el programa, ¿no? Ah, bueno. Eso eso ayudó mucho a que pudiera hacerlo de forma muy rápida. Y entonces lo que hace es poner todo lo que son los verdes en un solo, una sola posición y luego corresponder. Para él y los equipos que no sepan qué es lo que había que hacer, había que hacer las letras y B y O las con las los discos acomoda las verdes para que no no estorben durante el trayecto eh, se acomoda en la línea trasera, más para guiarnos, pusimos eso eh, luego acomoda va a acomodar las rojas las verdes de arriba todavía no las agarra por, por que apenas vamos a ir por ellas vamos por la verde y la vamos a dejar en el lugar donde están todas las verdes eh, y luego vamos a agarrar la roja ...la ficha roja que nos queda y la vamos a poner en su lugar. Bueno, como pueden observar, iba, iba explicando. Entonces, está, mira que la, la, los discos rojos forman como Ahí, el de palito la de, la de la V... v ...y las, las verdes ve fichan la, la parte de la V de abajo, una V minúscula. La agarra y se acomoda, la deja en su lugar, un poquito se pasó... ...luego va por la segunda, la deja arriba, la deja en su lugar... Luego va por la tercera, la deja dentro de la línea. Luego por la cuarta, la deja dentro de la línea. Y termina en el cuadrito rojo. Perfecto. Este, es el nuestra parte. este fue el, el equipo Spacers. Como pueden observar, no fue perfecto. Tuvo una penalización de 5 minutos por eso. Ahorita vamos a ver las posiciones y demás. Luego nos eh, vamos a ir al segundo puesto que fue el equipo CMR Jim Martek con el robot Silver desde Bolivia. Buenos días, buenos días. Vamos a ver. Está cargando en este momento. Ahí está cargando. robot de <tose> disco verde. <tose> Lleva el lugar más cercano, después al disco azul, y le lleva más, el lugar más cercano, después al verde, y lleva el lugar más cercano, después al azul, al siguiente lugar, el azul, el siguiente lugar, después el disco. Bueno, más vamos más a parar un momentico, a ver si podemos ver mejor después, esta. Después el otro verde, lo mismo, el lugar más cercano. Vamos a verlo un poquito mejor. Entonces, llego al disco rojo, y le llevo al. Su lugar más cercano ahí se ve mejor así que el último disco lleva el lugar más cercano que es el último lugar y de ahí voy retrocediendo después retrocedo otra vez para llevar a su lugar bueno ahí podemos observar bueno vamos a tratar de medio mirar un poquito de nuevo porque se vio un poquito cortado pero ahí podemos observar que más o menos él, él hizo el reto de forma ah, adecuada. Eso es el otro verde, no el Ahí hizo la B y la O. Y lo hizo con los colores correspondientes. Bueno, eso fue el equipo semen Gilmertek con el robot Silver. Y terminamos con el primer lugar que fue el equipo Irapuato 1 con el robot Irapuato 1. Y vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron. Ahí va. Vamos a ver. Ahí está cargando. Se demora un poco en cargar. Bueno, a veces, a veces esto pasa. A ver qué pasa, qué pasa. a ver si nos conecta para ver si hay un problema del internet vamos a ver si en este momento lo podemos hacer ahí va en primer lugar va en primer lugar va bueno, ahí está un poquito, vamos a, a tratar de, a, a, como pueden observar, está un poquito eh, que se corta, ¿no? La imagen, vamos a tratar de adelantar un poco para poder ver el final eh, de la imagen, esperemos que sí y que podamos eh, mirar. Listo, ahí vamos a ver cómo terminó de hacer lo que fue la B y la O, ahí pedimos pues mil disculpas, es un o problemita o? del internet que tenemos en este momento, pero bueno, vamos a no tratar de mostrarlo. Y lo muestra muy bien. Bueno, vamos a tratar de ver si devolvemos Después un poco. Eso termina muy bien ahí. Vamos a ver si vemos un poquito más de lo que ellos hicieron. Vamos a ver aquí. Después vas, va por los siguientes dos discos verdes para llevarlos a la localización señalizada. Creo que ahí nos ve mucho mejor. Por último, va por los discos rojos, toma el segundo disco rojo y lo lleva a la posición indicada. Perfecto, y termina en el... Por último, se regresa a la base. Es correcto. Listo, muchísimas gracias, muchas gracias. Entonces. Como pudimos observar, esto fue más o menos lo que hizo el, el robot, ¿no? Esto fue lo que estaba haciendo nuestro robot eh, de Irapuato 1. Vamos a tratar de mostrar cuáles eran los retos para que ustedes sepan y vean... Eh, bueno, primero que todo, los retos estaban eh, listos para que los equipos lo pudi los pudieran ver. Eh, vamos a, a mostrar cuáles eran los retos en este momento, es que eh, nos toca aquí hacer un cambiecito aquí pequeño, rápido, para que lo podamos ver, y, y bueno, simplemente vamos a observar como los retos estaban dispuestos para que los hicieran los equipos, eh, si logramos, si logramos, si logramos, si logramos, ahí ya estaba listo, perfecto. Entonces vamos a hablar a mostrar primero el reto RoboSketch que había quedado en categoría desierta. Eh, desafortunadamente, como les mostramos ahorita, bueno, este, este reto, eh, vamos a mostrarlo. El reto era este, ¿no? Que era el bombín, el sombrero tradicional de las cholitas en Ecuador, ¿no? En, en Bolivia, perdón. Entonces era hacer un, un sombrerito con el, el, la copa y las alas del sombrero. Desafortunadamente pues, no lo pudieron hacer. Ahí tiene un poquito de la historia lo que es el bombín. Ese no lo pudieron completar. Y el reto Disdrill. Vamos a abrir el, el reto Disdrill para que lo veamos. ¡Qué pena! Y el reto Disdrill es este que era... Eh, tenían que hacer la B y la O, ¿no? Int resimbolizando Bo por Bolivia entonces eso fue lo que teníamos en el reto Disdrill aquí vamos a mostrar en este momento lo que fue eh, entonces el <ríe> resultado oficial de esta categoría como podemos observar tuvimos ocho equipos que lo lograron dentro del tiempo y eh, bueno Irapuato lo hizo muy bien se llevó el primer lugar, segundo lugar Semer, Gimurtec, con Silver con el equipo de Bolivia y Spacer Jr. también de León, Guanajuato. Bueno, Ilapuato es de Irapuato, Guanajuato. Felicitaciones para ellos. Muchísimas gracias a todos los equipos por haber participado. Y este simplemente fue una pequeña revisión para que ustedes vieran los retos de this Drill. Eh, bueno, es desafortunadamente no lo pudimos ver, pero Disdrill eh, Drill sí lo hizo muy bien. Un abrazo para todos los equipos y chao, chao.